Hola, bienvenidos a este siguiente video donde te voy a explicar paso a paso cómo activar tu negocio. Ya tenemos TRX, ya tenemos nuestros USDT. Muy bien, entonces le damos clic en el botón que indicamos y pasamos al siguiente paso. Para conseguir el enlace de registro, Dale clic en el botón copiar enlace que está debajo de este video. Y luego pegas en este cuadro que indicamos. Muy bien. Entonces avanzamos en el siguiente paso. Ya tenemos, le damos clic aquí y continuamos. Muy bien. Le damos clic en Enter y avanzamos. Le damos clic en Aprobar. Continuamos con los siguientes pasos. Aprobar. Clic en Aprobar. Muy bien. Entonces ya estamos en esta parte. Aceptamos las condiciones políticas aquí en este lugar. Y luego pues le damos en Registrar. Muy bien. Registrar. Continúe. Eh, aceptamos aquí eh, el contrato, muy bien, aprobar, aquí ingresamos nuestra contraseña de nuestra billetera de tron, es muy importante eh, anotar bien, para de esa manera, pues no consuma nuestra eh, energía, nuestros TRX, muy bien, entonces, eh, tómese su tiempo y anote bien su contraseña, muy bien, le damos clic en confirmar, confirmar, continuamos, confirmar, y eh, le damos clic donde dice eh, aquí el indicador, muy bien, y ya estamos en la parte final, de preferencia cambiamos de inglés a español muy bien en esta parte pues está cargando nuestro enlace de referido ya tenemos aquí copiar enlace de referido muy bien para referir a una nueva persona a un nuevo socio a nuestro ecosistema de negocios muy bien muchas gracias y éxitos.